Buenas tardes. Seguimos aquí con dos compañeras que han venido a participar, a comentarnos algo que han elaborado. Tengo entendido que han escrito un libro, ¿puede ser? Sí, así es. ¿Sí? Sí. Cuéntanos un poquito. Primero el título, por supuesto. El título es lo mejor del libro prácticamente. Ajá. Bueno, los dibujos están mejor que el libro casi. Ah, tú el eres título... la de los dibujos, ¿no? Sí la dibujo. sí, sí, sí. Bueno, bueno, bien. El libro se llama La abuela necesita besitos. Ajá, pues es, sí, es un buen larga. título, sí, ¿verdad? sí. Es una realidad. Las abuelas, ¿Cuántas abuelas necesitan besitos? Todas. Todas las personas necesitamos el cariño de los demás y las personas mayores y las que se encuentran en situación de discapacidad, mucho más que los demás. Y, pues... ¿Y vienen a hablarnos de este libro? Sí, de este libro y a demostrar que los niños tienen un papel muy importante en las familias en las que hay una discapacidad. Se puede llamar Alzheimer, se puede llamar cualquier otro nombre, cualquier otro tipo de discapacidad, pero que los niños tienen un papel importantísimo. ¿Y por qué hay ese hincapié en los niños? Es un libro infantil en principio, ¿vale? es, un libro, es un álbum ilustrado. Hay casi, casi la misma cantidad de texto que de dibujos. Ah, muy accesible. Muy accesible. Los dibujos son encaminados a niños muy pequeños, o sea, un niño de cuatro años puede entender bien el libro, ...pero sabemos que lo están regalando a personas de 80 y 90 años... ...porque es un libro dulce, que habla de cariño... ...que habla de, de lo que es lo, la convivencia de las familias... ...y eso es universal, ¿verdad? ¿Y, esta, y este libro que lo han sacado este año llevan...? ¿El 2011? Este, es, uf, ¿Del 10? ¿De 10? Finales, sí. Finales del 10. Finales del 10 y no este es el traducido... primer foro en el que están, ¿verdad? Este libro está traducido ya en francés y en chino... No, ¡Enhorabuena! A los chinitos les hemos vendido nuestro libro. Qué estamos bien. muy contentas por ellos sí. O sea, que se puede decir que ha sido un éxito. Sí, sí, sí. sí. Y estamos súper orgullosas. Y no, no, no solo son o nos dedicamos a escribir y a dibujar para niños, sino que lo que ya decía es ampliable porque los valores son universales y también nos costa que lo compran muchas abuelas para que sus nietos aprendan, ¿lo ves? No lo digo yo, sí. se dice que las abuelas que besitos. necesitan besitos. <risa> claro, y además es un libro, es un libro. Es un libro accesible que sí, por eso se expande, sí, ¿no? Eh, pues nada, yo darles las gracias de que hayan reservado unos minutos para estar con nosotros, para presentar el libro y esperamos que en la próxima feria puedan estar otra vez con nosotros, ojalá y con un nuevo libro. Nos, Nos encantaría. encantaría, desde luego. Les invitamos a que vengan al taller que hemos preparado para mañana, que tiene un título casi tan bueno como el del libro, que es que el amor mueve el mundo. Eso es verdad. Pues eso. Por y lo menos a mí me mostrar. mueve todos los días a mi casa. <risa> Seguro. Es una buena razón. Bueno, pues... Bueno, gracias chicas.